Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a su suero de papel Mira, que me acabas de traer, correo, espere Que es de Maca, de Maca Bife Y mira que pone en el paquete, pone Es que aquí están las direcciones Te quiero Mercedes, mira qué chula Vamos a abrirlo y os enseño lo que ha venido en este paquete que es un inter de navidad el suyo ya le llegó a ella en el de ella yo le metí las cosas de halloween y de navidad el de halloween ya lo subí, por si queréis verlo os dejo por aquí el, el enlace al vídeo de halloween mirad lo que no tiene el ese ese y ahora pues me ha mandado un inter de navidad que me acaba de llegar a mi estaba grabando el otro vídeo y me acaba de llegar a mi vida pues aunque se suban el día distinto y yo lo grabo, mirad cómo viene el paquete es súper chulo, aquí viene la felicitación de Navidad eh, A ver, la vamos a abrir por lo menos para verla Mirad, ay qué bonita, me encanta Qué chula es Y aquí, pues viene lo que ella me ha, me ha escrito Chulísimo, chulísimo, me encanta, qué bonita es eh. Es preciosa muchas gracias Maca me ha gustado mucho y ahora quito el papelito az azul y mirad esto vamos esto promete ¿eh? Mira cómo viene el paquetito Mira, lo primero que voy a sacar esto que no está envuelto que es una cajita de estas de navidad que viene súper bien decorada Mira, ya sabéis que Maca dice es una maestra mirad qué bonito que pone en casita ¿cómo sabe? y mira como viene la cajita por dentro es preciosa muchas gracias maca y le ha metido guasi mirad qué guasi es más chulo le ha metido guasi le ha metido maderitas de navidad y además mmm, están pirograbadas o talladas qué bonitas son muy bonita mira que tengo que doblar la mano esperar a ver si lo, lo voy a poner aquí sobre aquí para que lo vean y por aquí se me cayó una que ya no veo estará por ahí, ahí se me ha derrollado y no la veo bueno ahora la la buscaré, mirad que bonita veis que vienen con la carita dibujada y tal vienen súper bien hay más ¿eh? hay muchísimas más mira otro Bambi otro Bambi, bueno bueno otro cristal de nieve ver, es que se han derramado por aquí aquí, un arbolito de navidad Uf, me van a Siroco. Creo que son súper bonitas. No sé si se verán bien. Yo espero que sí. Qué bonitas, Maca. Muchas gracias. Son muy bonitas. Porque vienen, no es la silueta, viene el dibujito, la carita. Muy muy bien. Muy bonitas. Qué bonitas son. Bueno, os sigo enseñando. Mira, me ha mandado este arbolito de Navidad. Que me parece súper guay. Súper bonito. Ah, aquí se ha caído otra maderita, que es una gotita. A vale. ver, otra que es otro muñequito de nieve. Aquí me ha mandado un, un tarrito de estos, decorado con un cristal de nieve y con <coughs> confeti color lila. Qué chulo. Me ha mandado... Mira, tres tarritos, en uno vienen estrellitas blancas, en otro vienen cuentecitas de estas chiquitinas blancas y en otro viene confeti de corazones. Esto no lo había visto, yo las estrellitas sí, pero los corazones así no. Qué mona. Y después en el otro viene, mira, otro tarrito decorado y aquí le ha metido confeti de arbolitos de Navidad. Esto también lo he visto pero los otros no y bueno aquí me ha metido otro tarrito ¿Veis? también decorado y aquí me ha metido charm que vamos a abrirlo porque los charms mmm, se está convirtiendo en una obsesión ay qué bonito mira me ha metido a ver lo pongo aquí para que lo veáis que lo vaya a ver bien esto lo he fabricado yo con un mantelito ahora os lo enseño. Que lo tenía aquí encima porque lo estaba terminando, eh. Mira. Y ya os dejaré un tutorial. Pero ahora no, claro. Más adelante. Mira. Todos estos charms. Que son super divinos. Bueno, yo es que ahora con los charms ya sabéis que... Porque yo los gasto mucho. Yo en cada cinta... Voy poniendo un char. Mira, los flamencos, qué bonito. El de la libélula también, papá Noel, los cristalitos de nieve, el arbolito. Qué bonito. Son súper chulos. Es una pasada. Mira. Qué bonito. Esto lo aparto, que ya lo enseño. Y bueno, pues se cierra con un cierre así y mira súper bonito, viene mira, por todos lados incluso por debajo ¿Ve? y tiene aquí el, el este por si lo queremos colgar, porque como el cierre es bastante seguro, no se nos va a abrir ¿veis? muchas gracias Maca, me ha encantado me ha regalado vamos, que me estoy quedando de piedra, madre mía, lo que me vaya machine. madre de mi vida pero Maca, vamos a ver Voy a dejar eso para lo último. Madre mía. Mira, me ha mandado estos papeles de Navidad. De 14 por 8 por 12 centímetros. Y son, creo que se van a ver. Así. Es que sabéis que lo tengo puesto en oblicuo la cámara. Porque esto es un jarrón. Que tengo metido un palo selfie. Ya os lo he dicho muchas veces. Y si no va a salir jarrón, no va a salir lo que os enseño. ¿Veis? Mirad qué chula. Trae dos, tres. Y cuatro, mirad qué bonito. Este de árboles, me gusta. Qué bonito, ¿eh? Este de rayita, muy navideña. Este que lleva estrellita, que no sé si se podrán ver. Qué bonita. Este de regalos de Navidad. Sí. Este de cristalitos de nieve, que casi no se ven. Y creo que el último. Sí, es este. mira Son muy bonitos. Es una colección muy chula. No sé de no sé dónde será. Yo nunca la había visto. Me parece muy chulo. Me ha regalado este otro de Crash Sensación. Que pone Mary Christmas. Eh, la medida de este es tamaño postal. mira qué bonito. Y trae uno. Ay, qué bonito, mira con foil, como sabe Este, mira, con foil, uno con y otro sin. Este que es un básico y este lleva arbolitos de navidad. Qué gracioso y este del lacito, <ríe> qué chulo. Y este lleva los lacitos en, en foil, dorado uno este me parece súper chulo mira con foil este un básico y este con los arbolitos de navidad en foil este otro básico Yo supongo que este llevará mira foil con puntitos, oh, ah no, sí son como puntitos de, como si estuviese nevando después este, sin foil, son arbolitos y con foil después este tiene un montón de diseño, eh, y mira, este con foil se ve bien el foil, ¿eh? <risa> este que es un básico, y este como si, si estuviese nevando, ¿Ve? lleva foil, puntito de foil, después este, y por detrás, hace ah, sí. el otro, el otro no por detrás, con foil, que chulo. Este y por detrás. Oh, precioso. Y ya está. Este está finiquita. Me encanta. Qué bonito, es ¿eh? Maca. Me gusta un montón. Y por último, este, que es el mismo que este, solo que el fondo, en vez de ser en púrpura, es en, en azul. mira Este de hojita. Y aquí lleva. Así. Este que es de arbolito. Y así. Este que es de estrellita. entonces me salta uno. Espera. Este. Que es sin foil. Y después pues así. Con el foil. Ahora viene uno de cristalitos de nieve. Es gordo, ¿eh? Es gordo el papel. Y después, así. Tiene gramaje, ¿eh? Este. Qué precioso. Muy bonito este. Me gusta mucho. Y oh, Qué bonito. Este es básico. Y así. Como si estuviese nevando. Este de arbolito. Y por detrás, así. Ah, Qué monos son estos papeles, maca. Qué bonito. Este, que son también pinitos. ¿Ve? Y por detrás, así, ah, como el foil. ¿Ve? También son muy monos, ¿eh? Mira. Qué gracioso, Y este, este me encanta. Esta combinación de colores me gusta mucho, mira. después viene este que también me recuerda a Snow Cocoa y por detrás así con el foil este cristales de nieve y por detrás así me encanta qué bonito este este es espectacular qué bonito y por último este que también me recuerda a los diseños de Snow Cocoa y así. Creo que son súper bonitos, ¿eh? Muchas gracias Maca. Además no la había visto nunca, para mí es novedad. Y ahora os voy a enseñar el trabajo, madre de mi vida, lo que me ha mandado esta mujer. Bueno, os vais a quedar. Vamos, bueno, como me estoy quedando ya. Voy a quitar este. Mirad. Mirad, qué maletito. Mira el cierre del maletín. Mira qué bonito. Es una pasada. Mira esto que se ha despegado un poquillo del transporte. Mira, es que es una pasada. Esto es un maletón mirad qué bonito. mirad lo cierre Mira qué cosas más bonitas. Una pasada. Y esto pues se abre por aquí y por aquí. Voy a abrirlo y mira. Es una pasada. ¡Qué bonito! ¿Cómo huele? ¡Mmm! Huele muy bien, huele a chocolate. Mira, y me ha mandado eh, esta lentejuelas esta marquilla de lentejuela, de craft, de 10. Muchas gracias que bonito ¿eh? esta yo no tengo madre mía me ha mandado estos char que son coronas de navidad que bonita preciosa mira me ha mandado esta cajita de navidad con maderita y esta otra mira qué bonita ¡Qué bonitas son me va a falta y después me ha mandado esta casita que pone te van a traer carbón el Grinch que es una cajita no sé qué huele ¿Qué huele dulce <risas> que voy a enseñaros enseñar lo que lo que trae que yo tampoco lo sé voy a abrirlo qué gracioso el Grinch que viene aquí mira andy que Ande te que folien un fol exfoliante <tose> labio. <risas> de labios que te mira que chulo y me ha regalado esto que esto es jabón en papel está muy bien para llevarlo de viaje y en esta cajita y entonces, cuando te vas a lavar las manos, en vez de pulsar, bueno, o meter la mano, pues coge un una hojita de esta, la humedece en las manos, te la restriegas y es jabón. Esto va impregnado de, de jabón. Y viene muy bien porque viene en esta cajita, ¿veis? Está genial. Yo la he estado buscando y no la he encontrado. No la encontré. Y, y me encanta. Me gusta un montón. Muchas gracias, María también está bien, sobre todo para ahora, mira, me ha hecho esto que pone vacaciones, que esto viene de una forma transparente, que no puedo aquí, y es una lima de uña, es una lima de uña, y es un unicornio, veis, es chulísimo, muchas gracias, Mac. mira, mira me ha metido, <risa> dice, Regalos para todos. Es el niño de solo en casa. Me ha sacado todo esto. ¡Qué gracioso! Estos es Daika, qué gracioso. Y es un estuche. Y dice, ansia viva. Me da. Me da un Y además va cargadito. Vamos a abrir lo que tiene. Así, que mono. Mira, me ha mandado un perfume que pone agua de España. Extrae hidroalcohol, limpiador de manos. Muy bien, esto me viene, vamos, me viene, Agua de España, de la marca Agua de España. Es que yo sé que de esta marca, no sé si esta olera, yo tengo uno. A ver. No, no sí, si sí huele. Huele sí. Sí. Es que huele, sí. huele, sí. está perfumado. Sí. Muchas gracias, Maca. Oye, esto me encanta, ¿eh? Qué bonito es. ¿eh? Ansia, viva, me doy un que de Pedrita Parque. <risa> que miraba haciendo juego con el esfoliante de labios Qué chulo, me gusta un montón. <risa> Seguimos. Para Bingo, mira, ya me han dado estas pegatinas. Que son en 3D. Son como de cartón pluma. Mira el empaque. Súper bonito. Precioso. Estas otras que son cristales de nieve. También de cartón pluma. Mira. Son súper bonitas y estas son bolitas, ¿vale? y estos son cristalitos de nieve. a ver, me ha mandado estos clips de unicornio. ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué? Es? me ha mandado una mascarilla, creo. sí. modo de empleo: aplicar el tono, el toner después de que aplique la mascarilla, sí, es una mascarilla mirad qué chulo, mirad el ay, el este qué chulo, esto es una mascarilla facial muchas gracias, y por último enseñaros que me ha regalado esto que viene así de Full. que viene el lapicero con el, con el, con el este con la libretita que pone si vivo en las nubes, ¿por qué el suelo está tan lleno de gilipollas? ¿Veis? Y viene con su.. Con su bolígrafo. Pues muchas gracias, Maca. Me ha encantado todo. Es súper bonito. Muchas, muchas gracias. Oye, ¿lo dais? Aparte de, de todo lo que me han mandado. Es que los dais me han encantado. El de solo en casa, el de. El de Drinks también. Es chulísimo. Y está al hueso. Y después se no lo olvida la libreta, acuérdate. Y la maleta me ha encantado. Mira, aquí lleva un, un metacrilato que pone Feliz Navidad. ¿Veis? Muy, muy bonito. Es precioso. Y aquí le ha puesto un montón de pompones de esos de, que son súper tienos y, y botan un montón. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Me ha gustado todo, pero un montón. Maca, muchísimas gracias. De verdad... Que todo me ha encantado. La postal de Navidad es chulísima. Me encantan los cascanueces. Yo hace muchísimos años que, que regalé cascanueces. Cuando se los regalaba a la gente, la gente. Pero muchísimos años, mis niños eran pequeños y todo. ¿eh? Me decía esto que yo decía esto es un cascanueces del cuento de cascanueces. Ah, vale, vale. Y los lo trajeron allí. Y, y a mí me hizo gracia. Yo me sabía el cuento y yo los compré. Y bueno, en la postal dice, querida amiga, ¿qué puedo decirte que no te hayas dicho, que te deseo lo mejor, lo sabes y que te, y que te quiero, y un te quiero, no viene mal a nadie, te quiero, feliz navidad. Y aquí dice, 2020 que te den, que te den. Pues muchas gracias Maca de verdad, me ha encantado todo, todo chulísimo, las colecciones no las había visto nunca, no, no las conocía, esto me va a venir genial y, lo, y los champs también, me han encantado, muchísimas, muchísimas gracias. A todas, esto es un intercambio de Navidad que hice con, con Maca del canal Maca Beefy. Eh, por instagram también tiene instagram y nada más, si os ha gustado y me queréis dar un like muchísimas gracias, nos vemos pronto y hasta la próxima, cuidaros, chao